Yordo. Muy buenos días de Juan Pablo. El Giorno de hoy. Un nuevo alenamiento. Alenamiento Tabata. libelo intermedio. ¿Qué cosa voy a hacer? Voy a hacer 10 ejercicios. Cada ejercicio lo hacemos por un minuto con 30 segundos de recupero. Yo voglio que tú me dé el 100%. No si son excusa, que fa caldo, que piove, que fa fredo. Si tú aspiras que las condiciones sean perfectas, no hará niente. Guarda donde yo. Alfredo, Alfredo, Alfredo. El movimiento es vida. El movimiento es calor. Vamos a Este entrenamiento Tabata. Ok, boludo. Que tú le metas un poco de bolia motivaciones <ríe> energía no molaré el guarda que va piove piove piove no son excusas no son excusas para no hacer actividad física tú la en casa guarda donde la hago yo ta ta ta muévete para el giorno de hoy no habíamos bisogno solamente de nuestro y bellísimo cuerpo aunque la voluntad la voglia de mejorar ok ok ok muévete un poquito muévete un poquito hagamos un poquito de movimiento Está cayendo la piolla, pero. <ríe> casi son unos 5, 6 grados. Pero dentro de mes son 42 grados. Y ahora, así compensamos un poquito, ¿no? Ta, ta, ta, ta, ta. Muévete, muévete un poquito, muévete, muévete. Ok. 10 ejercicios, 10 ejercicios, 10 ejercicios. Un minuto, un minuto de, de labor o de ejercicio con 30 segundos de, de, de pausa. Tú puedes respirar el y prende un gocho de agua. Les recuerdo en el canal o también entrenamiento más corto, 35 segundos, 10 segundos de recupero, 45 con, con 15 segundos de recupero. Tú es el y lo que voy. Hoy es un nivel intermedio, intermedio, ¿ok? Ok, ok, ok, ta, ta, ta, ta, ta, ta, Si aún no te has inscrito a este canal, inscríbete, ayúdame a, a salir. Eh? Láchame tu comentario, Pablo, no me piacen los videos, no me piacen los ejercicios Son un poquito matadores, va <ríe> a lo, lo podemos cambiar bonificar. Ok, primero iniciar, ¿eh? que no manque nuestra hidratación ah, Buena, buena, el siguiente es el Ok, perfecto, voy a acercar mi timer e iniciamos puestos ejercicios El de la máquina Estaba cuidando la máquina porque está cayendo agua y, y no voy a que se rubine. Ok, perfecto. Aproximadamente esto dura 16 minutos de salud, de movimiento. Ah, andiamo, prepárate. 3, 2, 1, via! 4, 3, 2, 1. Nuestro primer ejercicio: 3 jumping ya. 1, 2, 3, 1, ta, 1, 2, 3, 1, ta, 1, 2, 3, 1, ta, 1, 2, 3, 1, ta, 1. Ginocchio, su Uno el primo ya del primo. primo nuestro próximo que vamos a fare voy a fare un piegamento piegamento faccio faccio faccio 3 1 2 3 faccio 2 mountain climber 2 y me alzo nuevamente puede guardar puede guardar piegamento, piegamento piegamento piegamento piegamento y utilizo okay, piegamento, 3, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, salgo. Nuevamente. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, salgo. Ta, ta. Nuevamente. Son 3, son 3, son 3. Nueve, ta, ta, ta. Nuevamente, <risa> <risa> nuevamente, nuevamente, ta, ta, ta. Ok, salgo. Uh, nuevamente. de Dios Madre de Dios se siente, ¿no? Se siente. <ríe> Próximo Vamos a hacer esto Toco terra Siempre voy cambiando la mano Ta, Cambio la mano Escote Salto Y toco terra Y hay problema del linoquio Halo sin asalto Halo sin asalto Ok Ta, Guarda 1 Ta, Ta, cambia, ta, cambia, ta, cambia, ta. que el ginocchio no supere la punta del pie. Ta, ta, ta, ta. un poquito de, de coordinación, ¿no? Mano destra, mano sinistra. Ta, ta, toca, toca. Toca terra, digo a daña punti, ¿no? Cuando va al supermercado. Toca, toca, toca. Acuesta. o daña punti. Toca. Ta. Toca. Toca. Sí. Si. Toca. Sí. Si. Ta. Ta. Uh. Ay, ay, ay. Nuestro próximo, vamos a hacer uno de atome atome abdomen, Adome. Adome. vamos a hacer el plan, y todo, mano toca espalda, mano toca espalda, vamos a hacerlo cual, uh. resiste, resiste, resiste, ah. Seis fuerte, no mola más plan, plan, va, da, va. va. Una mano, toca la espalda contraria. Un poquito cosí, está, se, se, está bañado el pavimento, está bañado, no son excusa, tú no fue a casa. A chuto, Sí. No mora más. Soy un guerrero. Soy sí, una guerrera. Sí. Me piace. Me piace tu motivación. Tu voluntad de mejorar. Me piace. Vamos. ¡Fuerza! ¡Fuerza! Ah. Sí. sí. Sí. Sí. Toca. Toca. Toca. Toca. Uf. Madre de Dios. Madre de Dios, dame energía. Nuestro cuento de ejercicio. Voy a abrir grande, grande. Primo con una, luego con la otra. Un minuto con una gamba, un minuto. Forza, fuerza, forza. No se mola más. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Okay, guarda, guarda. Braccio diritto, diritto il braccio, diritto, diritto, diritto, diritto, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. non vola il braccio, tu lo vola, tu lo vola, come se si ha qualcosa in mano, no? Dai, continua, sì, continua, sì, continua, sì, continua. Sí, continua, si, sí. continua, si, sí. continua, si, sí. andiamo, fuerza, fuerza, fuerza, fuerza, se la fai, se la fai, se la fai, aunque yo con este ejercicio lo he hecho con, con un manubri, con un manubri, con un manubri, oye, sin esa manubri, Sí, pero, eh, un vamos vamos vamos hacemos nuestra pausa y cambiamos de, de gamba, andiamo de la andiamo de la andiamo de la andiamo de la si sí. resiste vamos vamos soy fuerte. Sí, sí, sí, sí, sí. Vaya. Qué... Okay, va, va. Uno. Da, da. Ni las conto porque al final es un minuto. Es un minuto. Puedo hacer 10-50. Lo importante es farla en el tiempo. En el tiempo, sí, sí. Oh. Oiga, oiga, fue fredo, pero yo sano caldo. Sano caldo. Ok, sí. sí, sí, sí. La salud costa. La belleza costa, una bella máquina costa, un bel vestito costa, todo costa en esta vida. nessuno te regala niente. Sí. Eh, sí, continuo. Sí, continuo. Sí, continuo. Sí, continuo. Sí, continuo. Sí, continuo. Sí, andiamo próximo, vamos a hacer un poquito de skipping, skipping, skipping skipping, skipping un poco vamos a hacer el cabalino, el cabalino el cabalino, prepárate prepárate resiste ah. pues verán que hago, hay 30 segundos para hidratarte para meterte en forma, para aprender un gocho de área de ok skipping Punta, punta, punta de pie, punta de pie, alza el trasguardo, alza la mirada en español, ah. usa el man, usa, poder parar el puño así, pues ta, ta. punta, punta, sí, sí, punta, punta, punta, punta, punta, ja, ja. Ta, ta. sí, sí se la falla resiste te pueden que y guarda te pueden que expostar te pueden que te expostar un poquito guarda te puedes expostar sí sí continua continua sí continua sí continua sí continua sí, continua. sí, continua. sí, continua. sí. usa el abdomen el abdomen amortigua Nostro prossimo poi a fare 10 e 10 schippi e uno squad defensa. Guardate, guardate, 10 schippi. Tutti come 10, 10, no, 10 mountain climber. 10 mountain climber e uno squad defensa. Guardate, guardate, guardate, guardate. 10 mountain climber. 10 mountain climber. Ok. 10 mountain climber. Guardate. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ah, salgo, nuevamente, nuevamente, da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ah, salgo, da. como un gallatore, nuevamente, Dai. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 Salgo. Muovamici uh, a terra. A terra. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 uh, Vamos. Vamos. Ok. Uh, ah. Ah. Ok, vamos a hacer un poquito de afondia, afondia, avante. Vamos a hacer con este, tras, avante. Con una gamba, con la otra. Y el tercero, un squash jump, Un squash jump, Un squat Prepárate. Mi amigo la neve. Mi amiga la neve. <ríe> Mi amiga la neve. Ok. Ok, prepárate, va. va. Uno, va ta, ta. Una mente. uno ta, Uno ta Cambio piedi. Ta. Ta. ta, Escendo 1, ta. ta ta 1, ta. ta cambio de pies ta ta de ta cambio de pies uno, uno, dos, descendo. Cambio de piedi, Uno, dos, descendo. Ok, cambio de piedi, ta, ta, de ok, Cambio de piedi siempre. Uno, ta, dos, vamos a hacer fare... Plan plan invertida, invertida, invertido. Voy a tener que ver un poquito de agua, hidrataciones, que no manque. Ok, perfecto, perfecto. Prepárate, prepárate. Uy, uh, penúltimo, cuando Guarda el cielo, guarda el techo, comprime tu glúteo. Concéntrate, concéntrate. ok último último vamos a hacer un poquito la pera, la pera, la pera vamos a mover el brazos, los brazos vamos a mover un poquito los brazos la pera, la pera resiste, resiste un minuto, un minuto, un minuto vamos a hacer el pugile en este vídeo en este último ejercicio Dai. no se mola último esfuerzo último último último este sube, su su, uno, uno, due, uno, due, uno, due, uno, due, uno, due, sube, sube, que sube, un saltino. Uno, sube, uno, due, uno, due, cambio, uno, due, uno, due, cambio, uno, uno,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 Uy, uy, ah. No está todo fácil, no está todo fácil, no está todo fácil, pero hemos rayando nuestro objetivo. Si lo hay hecho, seis grande, seis grande, La vida te va a pagar todo este esfuerzo con salud, con fuerza, con belleza, con tono. Gracias, verdaderamente. Si tú, ancora, no te has inscrito a este canal inscríbete a eso, no te olvides de far stretch, de cuore Pablo, gopro apaga video